La teledetección está permitiendo tener por primera vez una visión global del planeta generando una enorme cantidad de datos digitales que tratados por algoritmos cada vez más potentes de inteligencia artificial nos permiten comprender y gestionar nuestro entorno. Estos conocimientos van a ser clave para preservar la biodiversidad del planeta y asegurar que los ecosistemas sigan proporcionando los bienes y servicios que nuestra sociedad necesita. El objetivo de este MOOC es acercar a los profesionales de los sectores ambientales, agrícolas y forestales las nociones básicas de estas disciplinas, con el fin de permitir que sean capaces de relacionarse con ellas de un modo proactivo e incorporarlas en su trabajo cotidiano. Este curso aborda los aspectos iniciales de la teledetección en los ecosistemas, con el objetivo de que los estudiantes sean capaces de visualizar, crear, modificar información geoespacial a través de un programa de sistema de información geográfica SIG de uso libre, como QGIS. También se mostrarán las diferentes fuentes de información remotas y las técnicas de teledetección a aplicar a dichas fuentes de cara a utilizar estos datos geoespaciales. En concreto, el estudiante aprenderá a descargar imágenes de satélite desde diferentes plataformas, a visualizar y analizar dichas imágenes en un entorno de QGIS, a calcular índices de vegetación, a procesar nubes de puntos LIDAR y a familiarizarse con el uso de datos radar. A lo largo de cinco semanas, el curso, que consiste en cinco módulos divididos en 16 temas, va a abordar estos asuntos. El módulo inicial, que es el módulo 0 contiene una evaluación previa de los conocimientos de los participantes, lo que va a permitir a, a, al equipo docente conocer el nivel inicial de dichos estudiantes. El módulo 1 está dedicado al conocimiento general de los sistemas de información geográfica. El módulo 2 a los sensores pasivos de teledetección. El módulo 3 a los sensores activos de teledetección. Y finalmente, el módulo 4 muestra unos ejemplos prácticos del uso de la teledetección en los ecosistemas ambientales. Cada uno de los temas Incluye vídeos cortos, material de apoyo y cada módulo cuenta con un foro de participación y una prueba a modo de evaluación. El curso Introducción a la teledetección ambiental con datos abiertos pretende ser un complemento de formación de los futuros profesionales del sector ambiental y encaja con los grados forestales y agrícolas que actualmente se imparten en la Universidad de Valladolid.